de mañana. Buenos días para los que se integran en este momento. Bueno, y Salud Pública confirma un segundo caso de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública ha confirmado el segundo caso de coronavirus en el país. Se trata de una extranjera, eh, creo que canadiense. Canadiense, ¿eh? Canadiense. Una que, anciana de 70 y algo de sí, años. Sí, esa está en un peligro mayor porque sí. el coronavirus ataca... Y cuando ataca a personas de esa edad, pues hay más riesgo que en el caso de una persona más joven. Así es que, bueno, hay otro, hay otro caso en el país. Habría que ver las circunstancias en las que se produce este caso y ver eh, si hay la posibilidad de que la infección comience a nivel ya local. ¿Ella, ella entró sin síntomas? Luego se manifestaron los síntomas y decía el ministro de salud pública que ahora están en el proceso de captar a todas las personas que tuvieron en contacto con ella okay. para precisamente darle seguimiento y, y usar el protocolo. Perfecto. Mira, eh, Pero ella va evolucionando bien, dijo el ministro. Eh, la, la señora estuvo hospedada en el hotel eh, Viva eh, en Valladolid, ajá. Viva, Viva eh, Widam. Esto es en la zona de la romana. Uh -huh. entonces, bueno, vamos a ver que si tiene más información. No, no, no. Ok, bien. Dale. Entonces, eh, lo que nos dice esto es que hay que poner mayor atención y énfasis, aunque los dos casos, increíblemente las dos personas han llegado sana al país, habría nosotros que, deberíamos nosotros entonces preguntarnos, eh, debería... Eh, el país tomar algún tipo de medida en sus fronteras, esos países que están infectados, porque entonces eh, van a continuar llegando personas eh, asintomáticas que estarán o atrayendo sea, el virus acá a nuestro país. Es que la única manera sería que nadie entre. Exacto. Bueno, porque pero entonces habría que, que ver si esta medida es lo que tú, hay que hacer, tú porque entonces es muy difícil. No es muy tener, difícil y, y, claro, entrar, claro, pero. Puede entrar y no tener síntomas, a menos que se haga lo que hizo Corea. Que Corea le hizo análisis a todo el que estaba en, la, en el área donde empezó el problema Y encontró cerca de un 40% que aún no teniendo los síntomas manifiestos sí tenían el virus Entonces lo, lo extraño es que no Imagínate, se ha propagado O sea, el italiano tiene días y días aquí Y esto, una de las características de este virus Es que se propaga de manera muy fácil Y, y no tenemos a una sola persona aparte de él que se haya contagiado que en el proceso de incubación el virus no, no, no contagia. contagia y por bueno. esa razón pasan estas cosas I, imagínate ves. estar eh, eh, haciéndole análisis a, a, a, a más de 600 mil personas que entran diariamente eh, pero, pero creo, creo, no puedo afirmar esta información, creo que eh, los expertos eh, sí han manifestado que se, que se contagian, creo, en el proceso de incubación. Es bueno actualizar esa información, pero de todas maneras hay que destacar que en Italia, eh, fíjate que cuando aparecieron los primeros casos, el gobierno... Comenzó de una vez a identificar a las personas que habían tenido algún tipo de contacto y hacer los análisis inmediatamente. Y rápidamente aumentó la cantidad, pero era porque el gobierno estaba haciendo las investigaciones. Buscó a todo el que había tenido contacto o había estado en, en, en la zona de China y luego los que habían tenido contacto con esas personas que habían estado en esa zona. Y entonces aumentó rapidísimo la cantidad. Incluso fueron unos primeros 10, después subió casi a 300, porque sí. el, el gobierno comenzó a buscarlo. Y hacerle análisis Aquí yo no creo que se esté haciendo es, eso. Es, eso es. No, no, pues es, eso no, eso no se está, está haciendo Aquí, Porque el ministerio lo eh, hubiera dicho que Aislaron a una familia italiana Le hicieron los análisis bien, salieron negativos sí. Pero yo no creo que hayan buscado a todo el, a todo el que estaba es, en el hotel Aislaron es, es a 40 personas sí. no. Es por eso que se dan casos Como si fueran exponenciales Tú tienes eh, los primeros casos Y después es que se van descubriendo sí. Y llega a un momento tal Que llega a un pico bien alto Precisamente por eso por el seguimiento, porque es como una naranja podrida en una canasta Exacto. de naranja sí, muy y así bien, muy se va bien contaminando. Bien. Ah, eh, eh, doctor, permítame uh -huh. resaltar algo. Ajá. Uno de los primeros eh, eh, de los primeros pasos para tener precaución para el contagio es lavarse las manos bien sí. lavadas. Y aquí tenemos problemas. De, y aquí tenemos problemas de agua. Tenemos problemas de agua potable. Sí. Nosotros tenemos problemas. Imagínese en las escuelas que casi no hay agua. Entonces, todas esas son medidas que el Estado debe tomar ya, ya, aunque sea poniendo una llave común. Por ejemplo, debiera de iniciarse una campaña para lograr que bajen de precio los manitas limpias, porque eso también ayuda. Eso es claro, alcohol. claro, Entonces, ayuda bastante. En la medida, creo que un potecito chiquito cuesta 80, 90 pesos. El, el, eso? el plástico, el pequeñito Entonces, cuesta Eso, 80 en eso, 80 pesos. Pesos. eso debía eh, estar a 30, 40 sí, pesos. Claro, sí, claro, claro. Para que la gente pueda... Eso comprarlo. glicelina con alcohol. Exactamente. Eso, eso no. debiera de, de... Bueno, debo decirle que el ministro, el ministro de Salud reiteró que el virus aún no circula en el país ya que se trata de dos casos que han sido importados. Los dos casos confirmados de coronavirus no llegaron en el mismo vuelo. El italiano llegó el 22 de febrero y la canadiense el 25 de febrero. El pasado domingo, primero de marzo, el ministro de Salud Pública confirmó el primer caso de enfermedad en el país. Un italiano de 62 años, el cual se encontraba hospedado en un hotel desde el 22 de febrero. Vamos a ver si... Eh, por, por cierto, no se sabe cómo se llama el italiano. Eh, no, no han no revelado el nombre. El, del el nombre ya, del ya, ya los muchachos. Pero, pero Amado, lo presentaron. ¿qué quieres decir con él? Pero lo presentaron. O sea, lo no, presentaron sí, ahí sí. a él como que era un. <risa> ¿A un ¿A ti te ponen sí, y un O sea, miren, disfrútenlo ahí, es una sí. locura. Ya, ya los muchachos muy mal, llegan. Sí, muy ya, mal ya los muchachos que estaban en Ucrania cumplieron ya la cuarentena de sí. los 14 días. Y llegan el, el sábado, sábado a las 11 y algo o al sea, la Aeropuerto de las América. Sí, mañana. mañana, mañana. ¿A las no, 11? Era. Sí, a las 11 y 15 por ahí. Ellos nos tienen una entrevista eh, exclusiva para Telenor. Ya. Hay que amarrar eso. Hay que amarrar. Ah, pero muy bien, bien, muy bien. ¿Tenemos las bueno. declaraciones? ¿Eh? ¿Tenemos las declaraciones? Eh, bueno, la, vamos a sí. verla. Si tenemos las declaraciones. La población dominicana. La detección del segundo caso de coronavirus o COVID-19 de una ciudadana canadiense de 70 años de edad que a los exámenes presenta el covid 2 positivo y influenza negativa. Como decía, es una femenina de 70 años de edad, de nacionalidad canadiense, procedente de la ciudad de Toronto, en Canadá, que ingresó al territorio dominicano el día 22 de febrero de este año, sin síntomas. El día 28 de febrero inició síntomas caracterizados por tos productiva, malestar general, sin historia de fiebre, antecedentes patológicos personales de hipertensión, y viaja acompañada de su esposo quien se mantiene sin síntomas hasta el momento por tanto se indicó el aislamiento en su habitación, mascarilla se tomó la muestra respiratoria para procesar en el laboratorio nacional mediante su padre Nazo Farinche. ya los resultados se lo hemos puesto, ingresó al país a través del aeropuerto de Las Romanas en la fecha indicada con una hora de llegada de 9.30 p.m. en el vuelo TS-182 de Air Transat. Este es el segundo caso importado, como ustedes pueden ver. Y quiero repetir nueva vez, este segundo caso, igual que el primero, ...cuya procedencia es de Italia, esta es una ciudadana canadiense. No hay la circulación comunitaria del virus a la fecha de hoy. Acabamos de concluir un proceso de revisión de seis casos adicionales... ...de los cuales ustedes recordarán la familia italiana una pareja con su hija y una nieta, que salieron todos negativos al COVID-2. Por tanto, ya fueron despachados y se retiraron a su hotel porque lo que presentaban era la influenza común que está circulando en el país. Los otros seis casos a que hago alusión también fueron negativos ...en las pruebas que se realizaron. Es un... ...un total de 10 pacientes que fueron revisados... ...en los últimos días, una vez que se han tomado la muerte. Bueno, muy bien. Bueno, señores... Eh... La gente se pregunta en, así en la calle, a nivel coloquial, ¿estarán haciendo las autoridades lo correcto con el manejo de esta situación que todavía no se ha convertido en una situación, digamos, difícil para el país? Tenemos dos casos importados de coronavirus eh, registrados eh, en la República Dominicana. ahora hay un descreimiento con las autoridades por el manejo, por una serie de información que a veces es contradictoria y que tiene tendencia a crear dudas sobre todo en esta, en esta fase electoral en la que nos encontramos, donde a eso se suma el tema de la credibilidad del gobierno como tal como entidad, ¿verdad? Entonces, es una, es una pregunta que uno se hace y, y no hay respuesta realmente, lo que hay que yo lo que pienso que tenemos que confiar no nos queda de otra claro. porque no podemos asumir las responsabilidades del ministerio de salud ni de ningún otro ministerio eh, tampoco podemos eh, abalanzarnos sobre la situación para resolverla nosotros lo que quiere decir que tenemos que confiar lo que sí es que tenemos que lo que sí debemos es estar vigilantes para que las informaciones que nos brinden tengan una por lo menos una apariencia de credibilidad y al mismo tiempo, la sociedad debe asumir esto con responsabilidad en el sentido de no especular. No hablemos de cosas que no sepamos, no alarmemos al resto de la población, sobre todo un país donde hay una alta cantidad de analfabetos funcionales. No solamente analfabetos como tal, sino funcionales, que son los peores, que son aquellos que saben leer y escribir, pero no tienen las herramientas suficientes para entender el mundo que les rodea. Y eso es problemático en una nación. A propósito de eso, yo quisiera preguntarme, ¿qué está pasando con los medios de comunicación? O sea, si tú te pones a darle seguimiento continuo a los medios de comunicación, especialmente a los diarios digitales eh, de carácter nacional, la premura, esa desesperación por publicar primero, los está llevando a cometer eh, muchísimos errores, incluso... Eh, se vio ayer que eh, tuvo que eh, sal, Salud Pública salir a desmentir que no era cierto que se, que, que había fallecido el italiano Porque ya se estaba eh, eh, cocinando esto incluso Vi eh, esto con relación a otro tema, vi ayer que el, el propio Listín Diario, y después lo borró Yo no pude hacerle captura en el momento porque pensaba que era cierta la uh -huh. noticia Vi que el Listín Diario publicó, se suspende el diálogo de lo que se dio ayer entre los partidos políticos pero cuando tú entras a la información más adelante Ve que no fue que se suspendió, sino que hubo un acuerdo y acordaron entonces continuar en el día de hoy. tú dices Y te lo publicaron así en primera plana y tú dices, pero ¿cuál es Sensacionalismo. la...? Sensacionalismo. Eh, eh, exactamente, están provocando una especie de, de, de amarillismo dentro de la comunicación, quizás por dar el golpe primero eh, eh, o por captar la mayor cantidad de, de, de entradas, de visitas a sus diferentes páginas. Mira, cuando cuando el, el, aquel famoso enfrentamiento entre eh, Vincho Castillo y, y Jorge Blanco por el tema de la corrupción, ocurrió un dato interesante. Pero vamos a saludar a Francis que se acaba de integrar. <ríe> Buenos con días. Una chamarra alto. tipo a militar que recuerda los tiempos de gloria en las montañas, ¿verdad? Hey, escarpada de Quisqueya. <ríe> <¿sí>? Le falta <ríe> el, el, la gorrita ah, de Danilo. la cuadrada. Ay, no, Ay no, ay no, <ríe> ay no. Buenos <ríe> días, Francis. <Maru. ríe> Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, Carolina y sí. Fulvio, amable televidente. Sí, tú bueno. Ay no. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él Necesitamos inteligencia para entender Bien, gracias eh, Mira, eh, lo que decía era que en última hora eh, Bueno, el periódico El Diario era de los Pelleranos Los Pelleranos estaban muy cercanos a, a través de, de Pellerano pues, eh, La oficina de abogados estaba muy cercano a Jorge Blanco Y de alguna manera había un apoyo velado del periódico al gobierno de Jorge Blanco que luego lo fue soltando, porque no hubo forma. Entonces, había el Última Hora también era parte de, de, de, de, ese, de ese staff, ¿no? de, de periódicos, de medios, de los pelleranos. Y entonces, el, el Última Hora era un periódico muy amarillista, muy, tú sabes, muy rápido, el listín era más sobrio. Y... Vincho Gatillo le decía el listincito borracho. <risa> <risa> borracho, borracho. Mira, sí. Parece ser que ahora con las redes sociales que se prendió fue el viejo. Sí, <risa> no, sí, sí. Se cometiendo errores. Lo que sí es que ciertamente, yo no sé si lo entienden, pero el gobierno no le interesa más que asegurar que hay diálogo en el, en el terreno que ellos propusieron. No en, llegaron a entrar paliza ni nadie. Decir que hubo diálogo solamente porque hoy anuncian eh, Sí, eh, sí, hubo diálogo No, no, no hubo diálogo, se pararon y, y Paliza no llegó a entrar Y no y no lo trataron no, Eso fue la ella. primera vez, ayer sí lo hubo Ayer no, se sentaron entonces, y llegaron a acuerdos, no, acordaron oye, cosa, sí. Lo que tú sabes que fue lo que llegaron y separaron Tú sabes qué fue que fue que el PRD no va a participar yo quisiera que producción, por favor, para coloque que el PRD, el PRM, el primer día, ayer sí. Ayer ayer hubo diálogo. Tenemos que seguir las informaciones para dar la información correcta al público. Si hubo diálogo, incluso. Ya, no me diga que yo la estoy dando incorrecta. Estoy que para nosotros eso no es diálogo. Si hubo acuerdo ayer entre el PRM y el PLD, incluso. Eh, eh, se, eh, se vio cuando ellos dijeron el PLD y el PRM han dado muestra de civismo sí en el día de hoy porque llegaron ya, a para seguir vamos eh, a, eso, va, eso está dentro de sí. uno de nuestros temas de hoy eh, vamos entonces a dejarlo y concluir con lo del coronavirus. Mira, quiero que... destacar una información en relación a eso. En una rueda de prensa ayer por el embajador chino en República Dominicana, daba los datos de, de, de que se descubrió el brote de coronavirus aquí, eh, bueno, en China, en China, llegaron al país 33 chinos desde ese momento. Eh, a la fecha, ninguno de ellos, y hasta ahora tenemos toda la información de que no hay un ciudadano chino que padezca del virus De estos 33 que han entrado al país, hay cuatro que lo tienen en observación eh, No, déjame ver, vamos a dar la información correcta ¿Tanto siento. Sí, cuidado De esos, de, de ellos, hay ocho que están pero en autoaislamiento O sea, ellos propiamente ellos, ellos, han tomado ya. las medidas de no estar en las calles Perfecto. porque tienen algún tipo de condición y el embajador chino anunció uh -huh. la prohibición de entrada de chinos aquí al país para evitar claro. posibles contagios. Bueno.